¿Qué hemos de temer? ¿Por qué nos desesperamos? El miedo y la angustia surgen de las contrariedades del presente, la adversidad, y de la inseguridad frente a los posibles males que nos acechan, la incertidumbre. Pero todo temor tiene su fundamento en un juicio que hacemos en relación a lo que conocemos de las cosas, nuestro saber, o respecto a lo que debemos hacer, nuestra conducta. Pero, ¿y si el juicio fuera infundado? y estamos temiendo algo que quizás nunca pase o que, si pasa, ni siquiera tenemos la certeza de que sea malo para nosotros. Buscamos información ávidamente para intentar vencer la inseguridad frente a las posibles amenazas y evitar así los posibles males. Pero, ¿y si de nada pudiéramos estar seguros? ¿Podríamos, desde la más radical incertidumbre, vencer el miedo a lo que esté por venir? Para intentar comprender este planteamiento, Vamos a leer un texto de sexto empírico. Filósofo escéptico que vivió entre el siglo II y III de nuestra era y que se dedicó a recoger y sistematizar todos los argumentos escépticos que se habían ido elaborando desde que se iniciara este movimiento en el helenismo por parte de Pirrón de Elis. Los escépticos reciben su nombre de la palabra estepsis que significa examinar algo con atención y cuidado. El escéptico es aquel que antes de pronunciarse sobre algo o antes de actuar ...examina con atención el fundamento de su juicio o de su acción... ...para ver si es suficientemente seguro. Y la conclusión a la que irremediablemente siempre llegan... ...es que parece que de nada podemos estar seguros. Por lo tanto, para ellos no cabe otra opción que la suspensión del juicio... ...lo que en griego se domina la epoge. Es decir, sobre nada podemos pronunciarnos con seguridad... ...ni de ninguna acción podemos estar seguros. ¿Se puede vivir con tal grado de incertidumbre...? Leemos algunos fragmentos del capítulo 1 de Compendio del Escepticismo escrito por Sexto Empírico. El escepticismo es la capacidad de contrastar de cualquiera de los modos posibles lo que aparece con lo que se piensa. Gracias a esta capacidad y dando el mismo peso a los hechos y a los comentarios que se oponen a los hechos, avanzamos primero hacia la suspensión de juicio y después hacia la imperturbabilidad. La suspensión de juicio... Es una actitud del pensamiento por la que ni negamos algo ni lo afirmamos. La imperturbabilidad es una tranquilidad y serenidad de alma. Y cómo se llega a la imperturbabilidad con la suspensión de juicio vamos a ver más adelante. El que opina que algo es bueno o malo por naturaleza está siempre perturbado. Cuando no están a su disposición las cosas que le parecen ser buenas, piensa... que que es perseguido por las cosas que son malas por naturaleza y corre detrás de las que él considera que son buenas. Y cuando se procura las buenas, caen más perturbaciones, ya que se exalta de modo irracional y sin medida, y temiendo un cambio de situación, hace lo que sea para no perder las cosas que le parecen buenas. Pero el que no se define con respecto a cosas buenas o malas según la naturaleza, ni huye de nada, ni persigue algo con esfuerzo. Por eso precisamente queda imperturbable. El proceder escéptico es el siguiente. Empezamos examinando con cuidado y atención aquello que queremos saber o cualquier acción que pensamos llevar a cabo, es lo que se denomina la excepsis. Si lo hacemos así, nos daremos cuenta de que parece siempre que hay razones y argumentos que nos pueden llevar a ponerlos en duda, y por lo tanto habremos de suspender el juicio acerca de ellos. Es lo que denominamos la epogé. Ante tal radical incertidumbre, no nos cabe más opción que el silencio, lo que los griegos denominaban la afasía, es decir, no pronunciarnos sobre nada. Llegados a este punto, y habiendo suspendido el juicio sobre todas las cosas, nuestra forma de verlas cambia. Ya no hay nada que temer o que desear, porque nada es más. Este es el lema de los escépticos. El alma se serena, alcanza la ataraxia, y se consigue la imperturbabilidad, la completa indiferencia ante el devenir de los hechos. De esta forma, se alcanza la felicidad, lo que los griegos denominaban la eudemonía, el bienestar del ánimo. Los escépticos encuentran su fortaleza ante la adversidad o la incertidumbre, en su indiferencia o imperturbabilidad ante lo que está pasando o lo que pueda pasar. Pero, ¿seremos nosotros capaces de sustraernos a la realidad concreta de los hechos? La vivencia o la contemplación de la enfermedad, del dolor, de la muerte de la pobreza extrema, de la pérdida, de la frustración ante el fracaso de intentar ayudar a los demás? Se dice que Pirrón, que vivía en la más absoluta pobreza, cuando marchaban sus alumnos continuaba con sus explicaciones para mostrar su más completa indiferencia respecto al posible éxito que éstas tuvieran. ¿Seremos nosotros tan indiferentes también a las enseñanzas de Pirrón, de los escépticos?